Conozco ah yo explicarle, digo, oye Sebastián, dile a la jueza cuántas veces has firmado en tu vida, para que sepa por qué no se parece a tu vida. Y dice, pues como cinco, dice, cuando me casé, cuando llegó un programa Prospera, pues, o sea, qué, y, y Procam o algo, y, este, y ahora con lo del amparo, pues estas dos veces que me han pedido firmar, ¿no? Este, entonces, dice a la jueza, o sea, un poco explicarle que, pues, no le estamos perjudicando, era una ampliación de las demandas si fuera un desistimiento que le afectara, pues claro que tiene que asegurarse que yo no esté renunciando a sus derechos en su lugar, pero para la ampliación de derechos la jueza podría mirar estos requisitos. Porque además hay que decirlo, a pesar de que el contexto es brutal en términos de despojos de territorios de megaproyectos ambientales, legalmente es esta dualidad del Estado mexicano, por un lado una política de despojo, devastadora pero por otro lado se han conquistado algunos mecanismos legales con sus limitaciones pero esa reforma de derechos humanos que nos permite hacer control de convencionalidad eh, esta nueva ley de amparo que nos permite actuar de manera, eh, con afectaciones indirectas con el interés legítimo, en fin varias cositas, esta ley ambiental en fin, varias cosas que tenemos con las que podemos actuar y entre esas varias cosas con las que podemos actuar es estos protocolos muy interesantes que ha venido emitiendo la Corte protocolos de actuación para juzgar proyectos de conflictos ambientales protocolos para juzgar casos que implican pueblos y comunidades indígenas, ¿han visto un poco estos protocolos? un poco, de ¿Un poco? ah bueno hay también una discusión sobre el alcance de discusión así, otra vez, este, de, no sé si esquizofrénica, pero de trastorno disociativo de identidad de la Corte, este, de, de, que hay que directamente, así como decía hace rato, de, de, me salí justo a pero cuando decías de, de la reforma este, constitucional, que incluso la Corte se resiste a llamarle, como en la academia le llamamos bloque de constitucionalidad, ellos dicen parámetros de control constitucionalidad, porque no que, que sea un todo, que tenga el peso que para nosotros tiene, eh, la Corte se refiere a ella como el parámetro de control constitucional, y, y que hubo una sentencia que dijo una, un criterio que decía que prevalecía el instrumento internacional y luego la regresión que dijo que prevalece la constitución este, cuando estén bueno eh, lo mismo con los protocolos hay un criterio que dice que, que los protocolos son obligatorios y otro que dice que, no, que son referenciales y ahí está, esa disputa también sobre el uso de los protocolos con sus límites a nosotros nos han servido mucho porque están construidos desde organizaciones de la sociedad civil conceptualizan desde la academia, en este caso, derechos indígenas, identidades, etcétera y luego compendian los instrumentos aplicables al caso, los protocolos son muy interesantes por lo menos como guía y, y obligan un poquito a leer a los jueces otras cositas que no son solo derechos sino un poquito de doctrina que ya se han abandonado mucho, experiencias de otros casos que ahí vienen sentencias o precedentes judiciales entonces le damos un poquito de contexto para que se animen a resolver con otros criterios entonces, bueno, ahí está el protocolo. Y gracias a ese protocolo le decimos, oigan, ¿sabe que aquí el protocolo dice que debe hacer prevalecer a la jueza esta práctica, reconocer el carácter de esta comunidad ágrafa o, o de, de, de, proceder de una respectiva intercultural? O sea, señoría, señora jueza, puede usted reconocer este asunto, evitar este trámite que tardó como un mes, entre el que nos requirió que pudo ir Sebastián al juzgado, etc. Esas reticencias encontramos frecuentemente en los juzgados para esas y muchas más anécdotas, en casos, anécdotas que, bueno, que hablan todavía de, de, de este distanciamiento que no es casual, este asunto de, de que las leyes y las constituciones vengan como códigos cifrados o en, en, en, si poco accesibles a, a la generalidad de la población, pues no es casual, tiene que ver con toda una infraestructura, un diseño, una arquitectura un poco hostil. El Poder Judicial en San Luis es un edificio así de súper lujo, que, nuevo, que hay filtros de seguridad. Cuando van los campesinos con sombrero, quítese el sombrero, ¿no? Entonces, una vez, muy bien, un compa este, le dijo, oiga, le dijo al policía, pues mi sombrero es como para usted su gorra de policía, ¿no? Si para usted es uniforme, parte de su identidad, para mí es mi sombrero, y el policía ya sabe, quítese el patamar. lo bueno, bueno, se lo quitó, y se lo volvió a poner, ¿no? Y siguió, pero así como estas experiencias de reticencias para proceder, digamos, pues ya ni siquiera, no sé si con un poquito de sensibilidad, al menos a veces, que nosotros procuramos mucho hacer esto que los abogados de una tradición formalista los jueces decían evitar lo que llamamos alegatos de oídas, ¿verdad? porque decían que se compromete la neutralidad del juez, porque aparecía que el juez resolvía desde su escritorio en la oficina y ya, revisando el expediente sin ver personas nunca, y nosotros obligamos a hacer este alegato, o sea, van los compas a la oficina, van los representantes de autoridades indígenas a ver al juez de distrito y ni modo, nos escucha, no tiene tiempo, lo esperamos hasta la hora que nos, y ahí estamos, ¿no? Y entonces ya presiona un poquito pues, que estemos allá afuera, porque da... Este, la impresión de que pues, hay un plantón o algo ya nos reciben y hablan los compas o sea, yo, de verdad esto que muchos abogados dicen a eleccionar no, o sea, ni tú lo que tengas que decir ¿por qué estamos aquí? ¿qué es lo que dicen? no, o sea, yo no te voy a eleccionar nada y ya le dicen ellos oiga, estamos preocupados por este asunto tal y, y es así como de algún modo se va medio sensibilizando al poder judicial también que no tiene había seguramente otras entidades donde con experiencias previas a partir de, de casos y luchas previas se han sensibilizado a punta de, de fregarazos, el poder judicial. Pero en San Luis la verdad es que vemos todavía poco, como mucha resistencia para, para incorporar estos criterios. Decíamos, tal vez de derechos humanos sí, porque ellos dicen que son muy progresistas y que todo porque funciona con derechos humanos, pero también con liberales. ¿Qué quiero decir con esto? Y gracias a la sentencia que tuvimos también hubo un cuestionamiento sobre esto. Entonces, hay casos en el país, pues si sí, más emblemáticos, pero en San Luis fue novedoso que nos concedían una sentencia que Interpuso al final de los juicios que presentamos sobrevivió uno con autoridades, con representantes, con consejeros indígenas. Sobrevivió uno, el de un compañero más agua eh, que iba ahí como en solitario, porque los colectivos y esto. este fue el que fue heredando porque el gobierno del estado nos puso como este, alegábamos contra tres entidades de gobierno del estado eh, e, e interpusieron incidentes y varias vías. ¿no? Y al final sobrevivió uno fue el que ganó de un compa más agua. Y fue muy interesante porque. Hay un criterio de esta tradición liberal, del derecho mexicano, que se traduce en el derecho de amparo en algo que muy, muy orgulloso nos enseña a nuestros profesores, que es nuestra fórmula Otero, que es el principio de relatividad de sentencia. ¿Qué significa para quienes no son abogados? Que las sentencias de amparo solo tienen efectos para quien lo promueve. Como lo pasó en la marihuana, cuando dicen, ah, ya se despenalizó la marihuana. No. Le concedieron el amparo a cinco este, activistas o, o comerciantes de marihuana o lo que sea, este, promotores o lo que sea. Pero eso no significó que para todos a no, esos sí cinco que fueron al juicio. Bueno, así, normalmente una sentencia protege nada más al que va. Entonces aquí era todo el alegato contra el juez de decir, oye, y si nada más hace una sentencia que diga que protege en este caso el que fue Vicente, Vicente Domingo, decíamos, si nada más una sentencia que protege a Vicente, ¿qué efecto práctico tiene que, ah, bueno, se, se, se concede un amparo para que el gobierno del Estado consulte a Vicente? Decíamos, ¿te das cuenta que es absurdo? Y entonces concedió una sentencia que no solo protegía a Vicente, ni solo a su pueblo, que él es más agua, sino a todos los pueblos y Hubo así, ¿no? ya saben, este, hasta la barra mexicana de abogados, ah, todo en San Luis, ¿cómo concedió una ley que vulnera el principio, una, perdón, una sentencia que vulnera el principio de la sentencia? ¿A dónde lleva nuestro juicio de amparo? ¿no? ¿Para qué va a servir? Pues claro, porque le explicamos, oigan, pues, es que a nada práctico conduciría que hubiera una sentencia que se ampara a Vicente y ya no. Pues no tendría ningún sentido. Conseguimos una sentencia con efectos generales. Que miren, de lo, o sea, todas las deudas, por supuesto esto no significó una mejora instantánea en la vida de pueblos y comunidades de San Luis, en absoluto. Fue una victoria más simbólica, sinceramente. Hay un episodio, a ver si ahorita lo cuento. Hubo un episodio por esos días concluido el proceso legal eh, va la Comisión Nacional el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos va el visitador de, de Derechos Humanos de la ONU el, el, el presidente de la Comisión Estatal y hacen un evento sobre consulta indígena cuando el gobernador había tres meses recibido la sentencia de que había violado este, los derechos a la consulta indígena hacen un foro sobre consulta indígena sin indígenas en un hotel de lujo así en la ciudad ya saben y entonces van los compas se enteraron y fueron ahí protestaron se le plantan y le dan la espalda vamos a ver son como dos minutos un videito a ver si nos pone fuerte el volumen Y es que no sabes qué hacer sin gobernadores. Este, es importante. No, porque no se consultó a todas las comunidades. Bueno, por ahí, eh, y efectivamente, pues estamos en un paso bastante previo. A, pues digamos, no hay condiciones, bueno, quién sabe, no soy yo para juzgarlo, pero por lo menos nos ha tocado atestiguar procesos más autonómicos. Estamos en un proceso de, de, de consultas previas, en fin, que ha servido para contener. Eh, otros megaproyectos ambientales, ya lo vamos a ver pero aún con esta lucha, bueno, se obtuvo la sentencia la ley de Amparo habla de que las sentencias de Amparo pues, son de ejecución inmediata o sea, la sentencia y de inmediato y que el juez pues, que la otorgue puede por una sola vez conceder una prórroga a la autoridad de 15 días bueno, pues para que se den una idea, el gobierno del estado pidió cinco prórrogas y se las concedió el juez pues. o sea, así como muy, muy tenue y nosotros pues, oigan, no, y la revisión, el colegiado y tal y no, pues es que dice que está en ejecución, de cumplimiento, o sea, pasaron todavía como 5 meses para iniciar las consultas. Medio mal, pero ya sirvió para la reflexión final que haré, pues ya casi no tengo que borrar. bien? ¿Quiero un momento claro? Ah, bueno. Bueno, brevemente para luego ir a las, a las reflexiones que quisiera este, plantear con el otro caso, que tiene que ver con que, pues les digo, no cambiaron inmediatamente ni sustancialmente las condiciones de vida de los pueblos comunidades en San Luis. Pero estos procesos organizativos dan cuenta de muchas cosas. Primero es una victoria otra vez simbólica. Eh, se dieron cuenta que pueden ganarle al gobernador un juicio, ¿no? siendo el gobernador del estado le ganaron un juicio y que de ahí derivaron eh, procesos organizativos previos a la interposición de los amparos, durante los amparos fueron organizando y luego cuando vino la consulta que obligó la sentencia para estar alertas y participar en las consultas y más o menos intentar hacer llegar lo más que se pudiera de sus propios intereses y visiones al gran desarrollo. Y esta organización yo creo que, tampoco soy ya así vidente ni canista ni nada, pero que esta organización ya es una en enseñanza, o sea, ya es algo que, que queda, más allá de la victoria legal simbólica que puede traducirse poco materialmente. Eso por un lado. Y el otro casito que quiero presentarles rápidamente antes de, de ir a la reflexión final, es también eh, estamos acompañando también hace tres años ya un proceso comunitario en defensa del territorio contra un megaproyecto, Ambiental, socioambiental, que es la siguiente etapa de la minería extractiva. Eh, en los años 90 empezaron a hacer esta megaminería de, de Tajo a cielo abierto y sacaron un montón de cosas. En San Luis, Oro, en este cerro San Pedro, sacaron Oro. Decía perdón, un compañero académico que estaban obteniendo más oro las mineras canadienses en los últimos 20 años que en los 300 años de Virreina, de ocupación española, más en estos últimos 20 años por el modelo de megaminería extractiva. O sea, es impresionante y ya saben, con esta ley minera permisiva que solo es 2% de impuestos de las ganancias de la minería concesiones de 50 años renovables así por ahí vi que tenían el libro de Pancho López-Barcelas tiene un texto que se llama El Mineral a la Vida donde describe todo este proceso de la legislación laxísima muy laxa pues, en temas de minería etc. bueno en la siguiente etapa que identificamos de esta megaminería que está de activa es sacarnos un de despojo porque esta megaminería saca, vuela, filtra <ríe> y, y tiene ya, en el caso de San Luis esta eh, mega minería voló bueno, lo que les contaba el Cerro de San Pedro es el emblema en San Luis el escudo de armas es un cerrito que es el Cerro de San Pedro pues ya no existe bueno, este era Ay, no se ve. una foto bueno Y esto es hoy, pues es un boquete así kilométrico, no más cerro. Oh. Bueno, ahí se me dio, se ve. lo de tiempo. Pues sí, eso lo lo que Bueno, así era, digamos, como estaba acá el cerro y así quedó, un boquete ahí kilométrico. Bueno, este, esto fue el proceso que les hablaba hace 20 años. Entonces sacan un montón de desechos, por supuesto, y la tierra ya no es tierra limpia, digamos, está contaminada, y entonces ahora buscan dónde confinar esta basura industrial. Y en San Luis, ahí mismo en el altiplano, hacia el norte, bueno, la región indígena mayoritaria es en la Huasteca, que es la región oriental del estado, hacia Veracruz, Tamaulipas, de hecho compartimos la Huasteca, es una región histórica con Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, piquito de la sierra gorda de Querétaro, este ahí, y bueno, ahí compartimos la región huasteca, los estados. Este es el otro lado hacia el norte, más bien colindando con Zacatecas y hacia Coahuila, es el otro lado. Y ahí, en esa región que es el semidesierto, a diferencia de la huasteca, que es la este, vegetación la sierra y más selvática, este, ¿no? verde, los ríos, las cascadas, todo, el altitlán es semidesértico, ya es, ya es la, la frontera chichimeca, históricamente, ¿no? este, hacia arriba. Y bueno, hacia el norte. Y um, ahí en esa parte eh, intentaron un empresario, el más rico de San Luis Potosí, eh, dirigente de la Cámara Minera del país, de todo el país, secretario de, patronal de la Cámara Minera, eh, intentaron poner un confinamiento de residuos industriales, un basurero industrial, el más grande del país. Eh, ahí pretendían confinar la mitad de desechos industriales que se generan en todo el país. Identificamos algo que eh, algunos ecologistas han denominado racismo ambiental, que es que justamente decían: bueno, pues como ahí casi no vive nadie, y son muy pobres, pues hay pocos, ¿no? Y bueno, el asunto es que, pues llegaron también estos copas y gracias a la intervención de otras organizaciones, a pedir una asesoría, postulamos, no quiero no, no mucho tiempo porque este caso es muy largo, pero resumiré. Eh, postulamos también los juicios de amparo, juicios administrativos, juicios de nulidad, denuncias ambientales de la lejera, un montón de todo lo que se puede. <ríe> y ahí lo presentamos. Y logramos un buen montón de amparo, suspensiones definitivas, paralizamos el, el proyecto. Pero parte de la estrategia, lo que quería compartir aquí ahora para este uso, pues sí, también yo no me detengo mucho en decir si hacemos uso alternativo a al derecho, pues de, de una práctica jurídica popular, en fin. Pero en esta, en esta práctica de abogacía popular, o lo que sea, de defensa comunitaria, eh, hacemos alguna especie de subversión de los, de los términos y los conceptos hay un concepto que está en la constitución general de la república cuando en el artículo segundo, cuando establece todos los derechos o reconoce todos los derechos a pueblos y comunidades a la consulta previa, de costumbres, prácticas culturales, etc y al final dice, todos estos derechos serán también ejercidos por aquellas comunidades equiparables y alguna vez nos contamos, pues creo que en Morelia nos contaba marta Gómez nos contaba Magda Gómez una colega antropóloga que participó en la reforma de ese artículo segundo que esa cuestión de la comunidad equiparable la coló en realidad Diego Fernández de Ceballos y no diríamos que es un abogado interesado en los derechos indígenas más bien lo contrario, en la tradición liberal de todos somos iguales, ¿por qué va a haber trato diferenciado? porque así viene la lógica un poco en salud nos decían, ¿por qué quieres consulta indígena para los, ¿por qué quieres consulta para los indígenas? un periodista decía una vez entonces yo también voy a querer la mía para los mestizos, ¿no? Este, porque, porque tienen derechos especiales, decir, ¿no? Un poco esa lógica liberal, que todos somos iguales, tratemos igual, ¿no? Bueno, un poco así, en esa lógica es incorporar eh, este asunto de que no nada más los derechos tengan este privilegio, o sea, todos estos derechos, sino también aquellas comunidades equiparables. Cuando estábamos preparando el caso, nos encontramos con esa formulación y dijimos, pues, ¿qué es equiparable? ¿no? y logramos conceptualizar esa equiparabilidad diciendo, bueno, ¿por qué tienen este, este trato diferenciado, digamos, por y comunidades de, de mecanismos, formas, leyes? Identificamos dos razones una, que es la exclusión histórica que han padecido del acceso a las instituciones de justicia estatal, su desconocimiento, etc. y la otra es la concreción interna de una comunidad de autoridades de ritualización de existencia histórica en un poblado, en un territorio y dijimos, pues estos de San Antonio tienen esas dos cosas, ¿no? y que le decimos al juez, oye, pues trátalos como comunidad equiparable. Fíjate que aquí lo dice la Constitución, y a menos que tú nos digas cómo defines la equiparabilidad, para nosotros sí es. Así que le son aplicables todos estos instrumentos de derecho indígena, las consultas previas que no se hicieron y tal, como ves. Y que nos la compra el juez, el alegato. Pero fue un alegato mucho más antropológico que legal. O sea, legalmente pues nos habíamos quedado, ¿no? como la, digamos, lo que dice expresamente la ley. Acá hicimos además un proceso más interpretativo de la norma una construcción conceptual, es de decir, pues qué, es la equiparabilidad, y nos apoyamos, como les decía, de peritajes antropológicos y otras cosas, ¿no? Para este caso, ya dijimos las limitaciones ¿no? de, de, de estos usos. Pero ahí nos ayudamos de esto y, eh, bueno, sobre el caso hay mucho, mucho, mucho que decir, pero no, ya no hay mucho tiempo, este más bien quisiera, era las reflexiones finales. Eh, bueno, ya decía al principio que, que, que sí, que la defensa legal hoy está dándose ahí la lucha de los, de los territorios, por la defensa de los territorios los megaproyectos de que hay un montón o a sea, mí ahora tenemos abiertos como cinco nada más del proyecto, quién sabe cuántos más habrá que no alcanzamos pues, a acompañar este, contra gasoducto contra acueducto y represas contra el fracking, contra este confinamiento industrial, ahí estamos dando las peleas que podemos, contra frentes y contra otros eh, igual un equipo yo también quisiera decir que yo conmigo el equipo, pero afortunadamente hay, hay un equipo de estudiantes y colegas que están ahí colaborando en el proyecto pero diría algo con lo que pesaba que mm, que sí que es importante la defensa legal, pues claro, en este contexto de, de, de proyectos y procesos, pero es más importante la organización comunitaria que logre defender sus victorias legales o incluso rebasarlas, o sea, que no sea el equipo legal el que va jalando el caso o del que depende el caso, sino al revés, la organización comunitaria y tiene ahí su, va jalando ahí los sus abogaditos, pero más bien que sea la defensa la que vaya llevando la, la batuta. Eh, y lo otro que quisiera decir es que, efectivamente, decía también Orlando y coincido, que a veces no se gana legalmente, pues digamos los procesos o las defensas, pero políticamente se visibiliza un tema, se derivan formas de organización comunitaria o colectiva y eso ya es ganancia, que creo que es lo que más urge que la sociedad, los pueblos, las comunidades actúen, se articulen, se organicen y defiendan sus territorios con el derecho sin el derecho, más allá del derecho, eh, el derecho estatal que les desconoce también interlocución y capacidad de agencia, es decir, si no me reconoces como sujeto de derechos pues hay que transitar por otras vías social, política, etc. Eh, pero bueno, es un poquito la experiencia y bueno, de lo que yo eh, quería compartir con ustedes, les digo, sobre eso hay un montón, hay, este, ya no hay tiempo, ¿verdad? Sí, bueno, es que hay un montón de cosas ahí. Si no, para darle la pista por dónde... En YouTube hay un corrido de este conflicto que pues, los corridos resumen muy bien la lucha de los casos. Entonces lo hizo un músico de ahí, del de municipio. Se llama... Este es corrido, defendamos nuestra tierra. Pues, dura dos, tres minutitos. Lo pongo rápido y ya, ¿Sí? lo ponemos y ya. se enteran del conflicto. Vuelvo a recobrar la cama a saber que mucha gente, gente de que el deber lo llama, para defender valientes a la tierra que tanto aman. El estado. Las sustancias venenosas llevan muerte a donde van. Si todo nos dio la vida, nadie nos la quitará. Por el agua y por el aire, con hay cura la morirán. El centro de la paz que se olvide movimiento, haremos que no se y Bueno, este, pues normalmente los corridos, decimos dos, ya si un proceso social tiene su corrido, pues tiene algo de arraigo ¿no? en la comunidad. Y hay otras versiones de, de corridos en cantos cardenches, estos muy típicos de la región de allá, que son, no sé si los. ¿Hay gente Norteña acá? No. Nos tenían sacateicas, paulitas. Oye, nosotros tenemos esa un programa este, que son cantos como lamentos sin, sin música, un una entonación así así muy lenta, y también hay muchos cantos cardenches del de, de, de proceso del movimiento. Lleva ya tres años, casi concluye, ya estamos esperando la sentencia y que no se les va a favorecer. Ahí también usamos peritajes antropológicos para lo que les decía, la construcción de esta categoría de, de comunidad equiparable y otras más que hemos ahí venido a aportar bueno, esto no son con los indígenas no es felicidad directamente pero hacemos un uso de, de este tipo de legalidad recuperada de la experiencia previa y, y también donde identificamos que la comisión en la consulta, el caso primero que hablamos tenía que ver con este y otros procesos que ya no hay tiempo de platicar pero yo aquí le dejaría a lo mejor para las, las preguntas las intervenciones, el diálogo si es que hay tiempo para ello sí, este, tenemos que aprovechar la presencia de nuestros invitados para abrir la mesa, la discusión Sí. ¿Qué pasó en este caso del, del amparo de la, de la consulta con la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas? O sea, se supone que, que ella está nombrada para, para realizar esto, ¿no? O sea, ¿cómo quedó ahí tanto en el, en el este eh, reglamento que hicieron ahí en el Estado, ¿cómo se llama? La ley de consulta y ya en la práctica qué, qué, qué papel jugó ahí o por qué brilla por su ausencia. Gracias. Bueno, eh, yo quisiera que discutiera un poco, si es posible, y conocer su opinión cuando existen estos procesos ¿no? como el que los que han tenido ahí en la clínica y sobre todo cuando se trabaja como a nivel más regional o con muchas comunidades, como ha ocurrido por ejemplo con el trabajo con el gasoducto, con las minas eh, de repente igual una de las preguntas es como, bueno, pero finalmente sigue, siguen estando esos gobernadores siguen estando esos diputados, siguen estando esos presidentes municipales y cómo ha impactado todo este trabajo, que es muy positivo, ¿no? que sí reivindica pero finalmente igual deja mucho que desear porque no llega a impactar, por ejemplo, a la hora de elegir estos gobernantes que son los que te ponen todas las trabas. ¿no? Es decir, la gente que se enfrasca en defensas, ¿no? acompañadas sobre todo en términos jurídicos, no están este, desarrollando como esta capacidad de también otros instrumentos de defensa, donde no tanto como las autonomías, pero sí siguen eligiendo congresos totalmente pristas, ¿no? San Luis, siguen eligiendo gobernadores, ¿no? Que, que traen esa tradición y, y al último, pues ahorita un plan de desarrollo y entonces cada sexenio tienen que hacer otra vez toda una demanda, porque no los pelan para los planes de desarrollo estatal y municipal, que además hay, por ejemplo, mi pregunta sería esa, ¿qué onda con los planes municipales, no? Y cómo este trabajo de, un, de obligar a un estado a elaborar, a consultar sobre un plan de, de desarrollo estatal se llevó hacia o si hubo un seguimiento hacia lo local respecto a los municipios porque también está establecido. Entonces, eh, ¿qué avance hay en ese terreno, no? Porque este, lo que se escucha en todos estos temas, los foros. Este, que están qué hay sobre defensa del territorio etcétera muchas veces son estos casos no como casos positivos pero pero al, al entrar a las comunidades y todo esto pues igual se ve que políticamente qué significa no eh, organización política o impacto político social cuando no hay este otro impacto donde dentro de las casas dentro de las comunidades pues no se avanza políticamente en otros terrenos que también generan defensa, ¿no? O tendrían mayor posibilidad en un futuro de que no tengan para el sexenio que viene o el nuevo gobernador otra vez que meterán paros porque tampoco los va a quedar. bueno, más o menos no sé si es la idea y sí me gustaría como comentar eso este, en el contexto particular de la clínica de San Luis y San Luis gracias Sí, otra y, otra y muchas gracias yo llevo trabajando en Sales Potosí 10 años he trabajado con los PAMES durante los últimos 10 años especialmente desde Santa Catarina en Santa María Capulco, y creo que en efecto el contexto potosino el contexto político es sumamente complejo y está ahí la raíz un poco de la gran problemática que significa tratar de ejercer los derechos pero además, eh, me parece que, y en esto quedó perfecto la, la intervención anterior de Orlando, porque me parece que es un ejemplo San Luis Potosí de esta esquizofrenia legal, eh, en el sentido de que han generado tal cantidad de leyes y tal cantidad de, de, de normas eh, que son de avanzada y que son modelo para muchos de, de estados de la república, eh, incluida la ley de cultura, que me parece que es de las primeras que hay en o la única que tiene en el país. entonces, Y sin embargo, como tú muy bien apuntas, las condiciones eh, económicas eh, de las poblaciones especialmente indígenas siguen siendo las mismas de los últimos 30 Entonces, y creo que eso tiene que ver con algo que, que quería preguntarte a ti acerca de cómo se traduce esto en un mayor tutelaje del gobierno, del Estado, de los derechos de los pueblos. Indígenas. Es decir, el gobierno me parece del Estado de San Luis Potosí se encarga de tutelar, de controlar y de determinar los alcances sociales y políticos eh, de estos mismos derechos que él propone. Eh, esto tiene que ver con el, eh, con el control que tiene eh, eh, de, del sistema judicial, y eh, del sistema político y que, y que tengo un ejemplo y que quería preguntarte al respecto no lo tocaste pero que tiene que ver con la Ley de Administración de Justicia Indígena y Comunitaria del Estado de San Luis Potosí. Esta Ley de Administración de Justicia Indígena, lo que busca desde mi punto de vista, y que queda muy claro ahí, es de alguna manera controlar los sistemas normativos, definir los sistemas normativos de las comunidades indígenas, y específicamente el papel de las autoridades comunitarias históricas, que son los jueces auxilios. Y no en vano, por ejemplo, existe San Luis Potosí, un manual para los puestos auxiliares de San Luis Potosí de Soledad Santiago Antunes que es una publicación que hace CDI y que prácticamente define y le dice a los puestos auxiliares cómo tienen que ser y cómo tienen que actuar para estar dentro de la legalidad que dicta el Estado de San Luis Potosí. Entonces, ya no es solo este tutelaje sino incluso el mismo control ¿no? y la definición de la forma en la que tiene que actuar una autoridad que es plenamente comunitaria ¿no? y que iba más allá, digamos, de la determinación de sanciones, etc., y, y cuya legitimidad estaba en la elección por asambleas. ¿no? En este caso, digamos, si ya existe incluso un manual para el ejercicio de ser juez auxiliar, me parece que está llegando como a otro nivel de esquizofrenia, si esto es posible. Muchas gracias. Vamos gracias. respondiendo a esto, si hubiera más Porque si no, también se va a eh, el papel de la CDI, lo que pasa es que, como la ley, el sujeto obligado a la ley es el Instituto Local, el INDEP y el Instituto de Pueblos Indígenas, la CDI nada más fue como coadyuvante en la organización de las. pero no estuvo sancionado, implicado, ni siquiera demandado. O sea, la obligación era del gobierno, el Estado, el gobernador y el Instituto del Estado, de Pueblos Indígenas. Ya en la ejecución, pues sí le pidieron ayuda a la CDI en la realización de las consultas, pero digamos más de colaboración, no estuvo obligado ni tan quemado salió, digamos, hubiera podido tener una intervención pues y más decidida. Es decir, yo le entro, pero fue más así en ese tono, en la CDI. Eh, ¿Cómo impacta, decía el compañero aquí también, en, en el gobierno municipal? Eh, ¿Cómo no se ha traducido, digamos, en, en una modificación?